Demons al revés Eso de que tú estás ahí tranquilo Todo tu life de tu vida Y se te viene a la mente Hacer este video, sí Pues eso, a mí se me ha venido eso A la mente No entiendo por qué estoy haciendo este video ¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos a otro nuevo video Y bueno, chicos, antes de empezar vamos a dar una métrica de 211 likes A ver si podemos llegar, chicos Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar Tenemos, hice, pues bueno, puse unos una serie de niveles al revés ¿Y por qué, Skips? ¿Por qué pusiste eso? No lo sé, <risa> se me vino a la mente, así rápidamente, se me vino a la mente Y pues bueno, vamos a empezar Estos modos van a ser muy extraños porque no no sé pronunciarlos bien No sé cómo se pronuncian El primero es tagarazo que es Usaragatai Así está, tócate los cojones ya de una vez, vale Usa, Usaratagai, bien No, no, no, no es así, Usaratagai ¿Qué? ¿Pero qué coñía? Sonic Wave, Vecinos, Ebau eh, Erebus, Subere ¿Qué? Subere, Subere Subere, se me subiera, no me mentiras Eso nunca, eso nunca, artificialas en Laisifitra, Laisifitra Oh, con ese nombre, que tengo ganas de ponerlo a mi hija No, mentiras, no, no yo creo que se suicidaría si, si le pongo ese nombre, en serio. Yo creo que se le, le suicidaría si le pongo ese nombre. Ese, ese nombre. Es que... ¿Qué tipo de nombre es ese? O sea... ¿Qué tipo de palabras es esa? Snexa. Snexa. Bien, ¿no? Bien, hasta ahora, ¿no? Ah, Bauschavortes, que es un nivel de mierda. Con un... Con un wave... Una parte de wave de mierda. Que es casi imposible esa mierda. Y ya. Es... Af... Axw Sectrop, vale, por eso les dije que no sabía pronunciar, vale, por eso les dije que no sabía pronunciar. Eh, The Hell World, que es un nivel también de mucho timing increíble, es gel Drow, así se hace, así, así, así, así es, que es povos so sopop so pop, así, así es, así es que los es. así, es, así, es, así es. Sí es como que un nombre ahí todo extraño, ta, ta Dul TAL dul, Y bloodlust es... Eh, TISUL... ¿Qué coño estoy diciendo? O sea, ¿qué, qué yo me estoy hablando en estos momentos? TISUL Dol TISUL Dol ATANATOS es... SUANATA SUANTA ¿Qué? SUANAN suat, uh, Ya me estoy lagueando, ya me estoy lagueando. SUANATA ATANATOS El otro es Aroorua. Que es este nivel que se llama AURORA que es jodido, jodido, este nivel es jodido, jodido, jodido Después tenemos a Infernal Abyss, Siva, Lan, Lanref, Lanrefni ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Después tenemos a Hatred, que sería Dertal Después tenemos a Lassinok, noise serpent que sería conical Depression Después tenemos a Avisarre que sería a e Satma estoy haciendo este video, no lo entiendo, porque estoy haciendo este video, Don más que es un nivel de mierda también eh, sin, significa no eh, Sap, eh, no así así que siempre no, artificial idea la isifitra la isifitra, otra vez la isifitra la isifitra, la isifitra lo, lo llevaré en la mente por siempre, ¿vale? la isifitra Gigoloid. por qué eh, plasma pulse 3 a es Sloop 3 Uy, estaría no bueno, no, no, no ¿Quién le va a poner ese nombre a un nivel? ¿Quién le va a poner ese nombre a un nivel? Después tenemos Aftermath, que es un nivel también de mierda. Tan Redfa. Tan redfa. Así, así es que es, así es que es. Después tenemos a Red Gore et Girodcraft. Vaya mierda, chaval, ¿por qué estás haciendo esto? Después tenemos a Kataklims, que sería Inspicata. Así. Ah, <risa> Después tenemos a The Ultimate Base. Etamilut. Et ¿Qué? Etamilu. apt. <risa> ¿Qué caña? Después tenemos a Duro Maestro. Que es Oleut. Ortezeam. ¿no? ah Retention. Que es Noineter. Noineter. Madre mía. Después tenemos a Hypersonic. Que es el nivel que me voy a pasar. Que, que espero su apoyo, chicos. ¿Qué, ¿Qué significa? Eh, que no, no significa, sino que es al revés, es sinus Repi. <ríe> Ay, no lo puedo ver. Y Black Blizzard, que es el último, es k Cal. Cacal Drasilp. Eso ya parece Brace. No mentiras. El esto. esto no sé por qué estoy haciendo esto. <ríe> No sé por qué, se me, es que se me ha venido a la mente Y eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado el video Ya sé que es un, ton, un tonto Un tanto eh, Tonto y pendejo y, y raro Pero bueno Se me vino a la mente eso Y quería ver eh, Cómo eran al revés y compartirlo con ustedes Como siempre, ¿vale? Así pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video Ya saben, no olviden dejar un likecito ricolino Y También no olviden suscribirse a mi segundo canal y seguirme en Twitter. Y nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Adiós.